En primer lugar, eh, bueno, muchas gracias Rosa María Payá por estar acá con nosotros en esta nueva edición del de, eh, programa On-Off, Conversaciones Libero. Muchas gracias también a todos los miembros de la red Libro acá presentes que hacen posible el periodismo que hacemos en el Libro. Rosa María Payá es una activista y disidente cubana, opositora al régimen, activista por la democracia. Eh, y por la libertad. Hoy en día lidera el proyecto Cuba Decide, también es fundadora de, de la Red Latinoamericana para la Democracia. Eh, es una defensora de la libertad, la democracia liberal y los derechos humanos. Muchas gracias, Rosa María, por estar acá con nosotros. Eh, ¿Cómo estás, en primer lugar? Pues bueno, eh, buenos días a todos también, eh, a cada uno de los miembros que nos están escuchando. Eh, es un día, son unas jornadas eh, difíciles para todos los cubanos por todo lo que está ocurriendo en la isla y Para nosotros, para mi familia en particular, nos estamos acercando al décimo aniversario Del asesinato de mi padre y de Harold Cepero, mañana Se cumplirán 10 años del, eh, del atentado y bueno, estamos involucrados en una serie de eventos en, en varios lugares del mundo, también en Cuba, para, para conmemorar el hecho. Eh, y también para, intentar, también para intentar hacer un llamado de atención a la comunidad internacional, porque lo que ocurrió contra mi padre y contra Harold Sepero hace 10 años, volvió a ocurrir en Cuba hace un año y continúa ocurriendo en, eh, en mi país. La única manera de frenar en algo la impunidad en medio del totalitarismo, es con la acción de la comunidad internacional. Rosa, eh, ¿qué ocurrió ese 22 de julio, hace 10 años, lo que, hoy, lo que mañana conmemoramos? Y también quería preguntarte, ¿cuál es el legado de tu padre para hoy en Cuba, digamos? Bueno, yo recomiendo a, a todos los que nos escuchen que busquen eh, la, los reportes legales publicados hasta ahora por la organización internacional Human Rights Foundation, también desde el, eh, el centro eh, Kennedy en Washington, que, ha, sí, que han sido nuestros abogados frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto hace más de ocho años que tiene el caso, que debería estarse haber publicado ya, el, el informe, la, la sentencia de la comisión, nosotros esperamos que lo haga en cualquier momento Y esperamos además que sea, eh, que sea una condena al, eh, al Estado cubano por el asesinato de mi padre y de el Cepero mi, y... bueno, mi padre sufrió amenazas de muerte durante toda su vida Pero en los últimos, eh, en los últimos años eh, las amenazas eran más intensas y en el último año de su vida re, sufrió varios atentados, uno de ellos junto a mi madre Unas semanas antes del atentado que terminó con su vida Ese día ellos estaban viajando en un auto junto con dos extranjeros eh, La única manera que mi padre tenía de viajar por la isla eh, era cuando extranjeros, eh, amigos, eh, solidarios, visitaban la isla y podían entonces alquilar un, eh, o re rentar un auto que no les rentarían a mi padre. Eh, y les servían de chofer, básicamente. Eso pasaba muchas veces al año, muchos amigos de diferentes partes del mundo. Sobre todo los jóvenes que iban a conocer a mi padre eh, porque admiraban su trabajo o porque, eh, o porque conocían... De el, del movimiento, eh, se quedaban dos o tres días ayudando de esa, de esa manera al movimiento de cristiano de liberación y al movimiento democrático cubano en, en general. Esta vez lo seguían agentes de la seguridad del Estado, como casi siempre pasaba. Yo estoy acostumbrada a salir con mi padre y que nos estén siguiendo eh, todo el tiempo. La diferencia es que uno de los autos que que lo seguían estas veces, los, invi los invistió por detrás, eh, y, y lo sacó de la carretera. Lo, la, la, la evidencia que sabemos, la información que sabemos a partir de los testigos, a partir también de los sobrevivientes, eh, y a partir de, eh, de las pocas pruebas a las que hemos, a las que hemos tenido acceso, es que... Eh, agentes de la seguridad del estado sacaron violentamente inmediatamente a los extranjeros eh, separaron al grupo eh, y unas horas después mi padre y harold eh, estaban nos informaban que, estaba, que, que, que estaban muertos y por supuesto nos no, informaban los amigos que pudieron llegar al hospital antes de que lo militarizaran y lo cerraran completamente eh, la, todavía nosotros estamos esperando que las autoridades formalmente nos los informen. De hecho, todavía estamos esperando que formalmente, o informalmente, nos entreguen el informe de autopsia de mi padre y de Harold Cepero. Eh, inmediatamente tuvimos acceso a los, a los mensajes de texto que los sobrevivientes eh, pudieron, pudieron enviar antes que le quitaran los celulares y los, eh, y los, y los pasaran de, de la sala del hospital a la prisión directamente secuestrados. Y los mensajes hablan de auxilio, estamos rodeados de militares un auto nos invistió y nos sacó de la carretera, no sabemos dónde están, eh, dónde están los demás, eh, sobre todo refiriéndose a, a mi padre, esto junto con toda la eh, poca evidencia en realidad que se ha podido, que se ha podido eh, recuperar junto con la información de los testigos, incluso de la policía, porque cuando la seguridad del Estado actúa, cuando el cuerpo de inteligencia actúa, no siempre, Todas las demás agencias, o sea, la Policía Nacional, por ejemplo, está informada, ¿no? Y llegan, aunque forman parte del aparato represivo, empiezan a hacer su trabajo y empiezan a hablar de más, mucha de esta información. Eh, se filtró, por ejemplo, el, el, la primera acta del, del, del capitán de la policía que llegó al lugar y la dio en, en el hospital. Tiene, eh, narra directamente que, que Ángel Carromero, el español que iba manejando, decía: ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué nos están haciendo esto? In, eh, menciona a, eh, a otros hombres que estaban en el lugar, por supuesto, nada de esto se mencionó. En el juicio eh, circo, luego que le, que le hicieron al, al español, donde absolutamente toda la evidencia, se oscureció o no se tuvo en cuenta, ni tan siquiera se habló, por ejemplo, del auto, eh, para, bueno, para que le sirviera al régimen cubano, para tener un chivo expiatorio, al que eh, condenar y luego eh, chantajear a España para sacarlo, desde entonces, ni el gobierno español ni el gobierno sueco, el otro, el otro extranjero, eh, que estaba también en el auto, era sueco, ninguno de los dos gobiernos han ayudado en nada, para eh, esclarecer los hechos, ni siquiera teniendo en cuenta que mi padre era un ciudadano español, pero bueno, sabemos que ambos extranjeros salieron del país eh, compactos con estos gobiernos, ¿no? mediante chantaje, con, eh, con estos gobiernos, y bueno, toda esa información está en los, en los informes legales, toda esa información está también en la audiencia pública que tuvimos con la CIDH en diciembre del año pasado, también la pueden buscar en, en, en, las, eh, en el canal de YouTube de Cuba Decide o, o directamente, en, eh, en, mi, en mi perfil de Facebook está la audiencia completa, con toda la información, con todos eh, los eh, testimonios, con las evidencias, las pocas evidencias periciales que existen. Pero bueno, todo lo que existe es suficiente para eh, demostrar la, que, que mi padre y mi amigo, Carlos Epero que tenía 32 años en el momento en que fue asesinado, bueno, murieron como, como resultado de un atentado perpetrado por agentes de la seguridad del Estado del régimen cubano, cuyas órdenes en el año 2012, en julio del año 2012, solo pudieron venir de parte de eh, Fidel y Raúl Castro directamente. En, en ese momento, con la intención precisamente de, de eliminar eh, al hombre y a su obra. La obra. que... En ese sentido fracasaron, ¿no? Fracasaron ampliamente. El, el legado no. de tu padre lo hemos visto. ¿Cómo sigue vigente hoy el legado de tu padre? El legado de mi padre lo hemos visto renacer eh, en, el, en el pueblo cubano, escuchábamos a, a los jóvenes eh, manifestarse durante, eh, durante los últimos dos años, eh, repitiendo frases de mi padre, los jóvenes frente al Ministerio de Cultura, exigían el derecho a tener derechos. Eh, hemos visto eh, cómo esa movilización ciudadana por la que tanto trabajó mi padre, ¿no? que, que movilizó a decenas de miles de cubanos para reclamar sus derechos, se repite ahora, todo, en, por cientos de miles de cubanos en las calles, reclamando eh, precisamente esos mismos derechos por los que eh, por los que mi padre y Harold entregaron la vida Bien. Eh, Rosa, hace 63 años que está vigente el régimen cubano En tu visión, según tu visión, ¿no? como, como cubana, como activista, como disidente ¿Qué factores han hecho posible ¿no? esto que haya durado, durado tanto tiempo Que siga vigente este régimen autoritario en Cuba? ¿Cuáles han sido los factores? Cubano, ¿no? El régimen cubano llegó... Eh, por la violencia, y se ha mantenido 63 años por la violencia, y por la represión. Eh, el, la, la voluntad del pueblo cubano, sobre todo después del 11 de julio, es muy clara, y es una voluntad de cambio de sistema. Yo creo que esa voluntad ha estado ahí por décadas. Uh, la, el, el, la, la realidad de fondo, o sea, la realidad última, es que estamos hablando de un Estado con todo su poder, con todos sus recursos, con todos sus ejércitos, que son por lo menos tres, con todas sus agencias represivas, contra eh, familias, que es al final lo que compone la eh, sociedad de un poquito más de 11 millones de cubanos que viven dentro del país en este momento y que es un pueblo desarmado frente al terror, frente al terrorismo de Estado. ¿no? Y yo creo que esta es la... Razón fundamental, sobre todo en estos momentos, sobre todo en los últimos años, es lo que sostiene al régimen en el poder. De hecho, es un régimen tan débil que lo único que tiene es la violencia frente a sus ciudadanos. ¿no? Respuestas no tiene, propuestas no tiene. El, la, la vida del cubano en este momento cuesta diez veces más de lo que, de lo que costaba hace, eh, hace poco más de un año. La realidad de miseria, de... Eh, de mi país es dramática. El año pasado, según el índice HAN, Cuba fue el país más miserable del mundo, eh, la situación eh, socioeconómica es tan grave como la situación política y es un resultado, por supuesto, de la situación política, ¿no? de que no haya una posibilidad para el ciudadano medio de prosperar con el fruto de su trabajo, porque simplemente está totalmente privado de derechos fundamentales, ¿no? como es el, eh, el, el, el, el derecho a la propiedad o a, o, o a, o a, la, o a la empresa privada, o a, o a expresarse libremente, o a salir y entrar del país en el momento que lo estime conveniente, o a educar a sus hijos en la manera en que lo estime conveniente. Por supuesto, a esta realidad así de concreta, están viviendo eh, los cubanos y, y, y, que, y que describe la manera en la que se ejerce el poder en mi país, hay que agregarle eh, hay que agregarle una serie de factores que tienen que ver desde con la propaganda comunista con el apoyo que ha tenido el régimen cubano desde sus inicios, primero de, eh, del, del bloque soviético, apoyo, apoyo económico concreto, millones de dólares eh, todos los años allí, inyectados a la eh, a la economía hasta, bueno, hasta, hasta, los, hasta, hasta los recursos del pueblo venezolano, ¿no? que también han sido enviados eh, de manera sistemática al, eh, al régimen cubano y que por supuesto no los ha invertido en el, en el pueblo cubano, los ha invertido en el aparato represivo, los ha invertido en la maquinaria propagandística y los ha invertido en la infiltración, y de, y en, eh, en la infiltración política y en el aparato criminal en el resto del hemisferio y en el, y en el resto del mundo, ¿no? desde las escaramuzas eh, bélicas en África hasta, hasta en Centroamérica, desde la infiltración del movimiento guerrillero desde los inicios, desde los inicios y, eh, el, y los inicios están en 1959. ¿no? En el 64, cuando se crea el ELN, esta guerrilla colombiana, eh, y sus fundadores se pasaron el 63, en la cordillera de la Escambray en Cuba entrenándose, ¿no? Es una, es una, es una, es una guerrilla eh, cubana-colombiana eh, que tiene ya décadas, ¿no? Y es, en esto se han gastado los recursos del, eh, del, del, régimen, del régimen cubano, desde esas guerrillas hasta los movimientos sociales, hasta los partidos políticos, ¿no? Hasta la creación del Foro de Sao Paulo. En, eh, en los 90 cuando colapsa el, eh, el campo socialista, y por supuesto quién es el primer... El primero que llega al poder con, eh, con esa plataforma creada por Fidel y por Lula, bueno, Hugo Chávez, ¿no? Y desde ahí podemos contar la historia de, eh, de los últimos 25, 30 años de América Latina y la cosecha de eh, complicidad que el régimen cubano eh, ha hecho en toda la región, ¿no? Donde de pronto vemos a. a a un presidente mexicano chantajeando a Estados Unidos porque no invita a una dictadura totalitaria y sangrienta a la cumbre de las Américas. Bueno, todos estos factores también, también han ayudado a que ese régimen eh, se mantenga durante tanto tiempo. ¿no? Es una, al interior es un, es un régimen del terror, es una cultura del miedo que se traduce, decía mi padre, en una cultura de la simulación. El ciudadano no dice, eh, no dice lo que piensa, pretende. Todo, eh, todo el tiempo, porque si no lo hace sabe, lo que, le puede, lo que le puede costar, yo creo que ese miedo se rompió de manera irreversible eh, en nuestra sociedad, no es que no tengamos miedo, es que no nos estamos dejando dominar por él, y lo vimos el 11 de julio, hay un antes y un después de esa en mi país. Y ahí, y ahí justamente te querían llevar, ¿Qué, ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿no? Que, que se vio justamente hace un poquito, un año y diez días en, en Cuba. ¿Qué ha cambiado en, en los cubanos? ¿Qué, qué, qué pasó? Que, que ahora se, se están viendo protestas, se, la gente ha salido a protestar masivamente, a reclamar sus derechos. ¿Qué, qué pasó de fondo ¿no? en, en el tejido social? Yo creo que lo que cambió fue el pueblo. El pueblo. Lo que cambió fue la gente. Mm. Eh, y eso es, eh, es un paso fundamental, es esencial, ¿no? Nada, nada pasa sin los cubanos, decía mi padre, ¿no? No hay cambio real sin los cubanos. Por eso toda esa, eh, todo eso que vivimos con el cambio de política de la administración Obama, los cambios de Fidel a Raúl, de Raúl a, a, su, a su títere Díaz-Canel, nada de esto es un cambio real, porque cada una de, los, de estas etapas excluyen en primer lugar al, eh, al pueblo cubano, y ese pueblo quiere... Quiere un lugar en la mesa y lo está exigiendo al, al mayor costo posible, ¿no? que es la propia vida, al mayor costo posible, que es la seguridad de la familia, que es la, que es la libertad. Hay más de mil presos políticos en, eh, en este momento, hay, hay al menos 150.000 cubanos que han salido del país en, eh, en los últimos siete meses también por una operación orquestada entre el régimen cubano y el régimen de Daniel Ortega, su la influencia en la región les da para crear este tipo de eh, operaciones, por, el, por supuesto con el objetivo de chantajear a, eh, a los Estados Unidos. Pero aún con todas estas cosas ocurriendo, aún con eh, la miseria galopante que hay en, en, nuestro, eh, en, en nuestro país, aún con el terrorismo de Estado aplicado todos los días, la semana pasada vimos a la gente nuevamente en la calle en varios lugares, eh, en varios lugares del país. La situación, yo creo que la situación es, eh, es muy difícil, no creo que sea sostenible para el régimen cubano. Ahora el pueblo cubano está, eh, está, está sufriendo en, en grado extremo ¿no? y está viviendo todos los días un, eh, un peligro extremo y no hay respuesta internacional, no hay apoyo internacional en la, al, al, al nivel que debería que debería existir, no entendemos cómo las pocas eh, democracias reales que quedan en nuestra región no entienden la gran oportunidad que el pueblo cubano está proveyendo. Rosa, eh, justamente al tema internacional te quería llevar, ¿no? y específicamente a la gestión de eh, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ¿Cómo evaluaría su gestión? Y después te voy a llevar a otro también personal internacional. Bueno, si se evalúa a partir de lo que está pasando en la región, es totalmente ineficiente y indeficiente. Eh, lamentablemente nuestro pueblo en, parti, en particular ha sido mayormente ignorado por eh, la alta comisionada de de derechos humanos, las razones tendrá que darlas ella y tendrá que explicarlo ella. En, eh, en algún momento, hace poco, por primera vez, se eh, eh, tuvo una reunión de unos minutos con algunos, eh, con algunos activistas cubanos. Eh, después del 11 de julio vimos alguna declaración, pero estamos hablando de la, bueno, de la dictadura más larga, de nuestra región, del único totalitarismo comunista, en, en nuestro eh, hemisferio que asesina a sus, eh, a sus oponentes, y en ese sentido hemos tenido muy poco ningún apoyo de parte de la alta comisionada. ¿Y qué opinión te, despertó, te despertaron las declaraciones del Papa Francisco cuando en una entrevista relacionada con, con Cuba, dijo que con Raúl Castro tengo una relación humana, y además dijo que Cuba es un símbolo, ¿qué, qué nos puedes comentar sobre estas declaraciones del bueno, Papa? Pues, sí, es un símbolo, es un símbolo del terror, es un símbolo de la represión, es un símbolo de la avaricia, es un símbolo de la codicia, es un símbolo de la descristianización, y esto eh, lo sabe su santidad, y es, es un símbolo de muerte, es muy doloroso para... Para el pueblo cubano, que no es un pueblo intrínsecamente católico, uh -huh. eh, pero que cuando escucha al, al Papa espera solidaridad, es también, es también muy lamentable, es muy doloroso para, para los católicos cubanos, eh, que, cuando, que, que, del, que, que de su santidad, que del Papa esperamos, esperamos compasión, esperamos caridad, ¿no? Y también es muy dramático porque el mundo escucha cuando el papá habla, ¿no? Y en sus declaraciones respondían a una pregunta muy concreta y es cuál es el mensaje para el pueblo cubano. Y en esas declaraciones no escuchamos un solo mensaje para el pueblo cubano, ¿no? Esas declaraciones dejaron abandonado al pueblo cubano, dejaron abandonado a los más de mil presos políticos, a sus familiares, dejaron indefensos. A, eh, a los cubanos y omitieron la, en, la, las aspiraciones más, más legítimas y más básicas de nuestro pueblo por, por, por la democracia, por la justicia social, por la, por la libertad, por, por la paz. Eh, es, eh, es realmente muy doloroso ¿no? escuchar que que cuando se le pregunta por el pueblo cubano, eh, lo que tiene que confesar es una relación humana con el representante de una dictadura asesina, asesina de tantos cubanos, asesina de mi papá y de Harold, eh, es también, yo creo que son, son declaraciones injustas con muchos sacerdotes religiosas con laicos cubanos, ¿no? que sí están acompañando al pueblo cubano, y en un camino que, es un camino de liberación. Camino de liberación, exactamente. Te voy a llevar a una pregunta de otra declaración y después vuelvo un poco a, al camino, ¿no? A este camino de liberación. Recientemente, bueno, el presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró que no estaba de acuerdo con la exclusión de Cuba, Venezuela, y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. ¿Qué opinión puedes comentarnos sobre esta declaración, digamos? El, el sistema interamericano es muy claro la Carta Democrática Interamericana es muy clara, y habla del derecho de los pueblos a la democracia, y no de los dictadores al poder. Con lo cual, eh, aquí no hubo ninguna exclusión, aquí se cumplieron las reglas, y de hecho sí se invitaron a representantes del pueblo cubano. El pueblo cubano no tiene representantes electos hace 70 años. Hace más o menos esa cantidad de años que en mi país no hay elecciones libres, justas y plurales. Eh, yo creo que es muy importante eh, usar la, los mecanismos que quedan en, eh, en nuestros sistemas legales, nacionales e internacionales. Eh, al menos eso, ¿no? Al menos eso si no hay, eh, sí, sí, si no existe la voluntad política para tomar acción en favor, eh, eh, en solidaridad con el derecho a la democracia de los pueblos, al menos respetar las reglas dentro del sistema interamericano y no invitar a la mesa a aquellos que están todos los días violando, eh, violando esos derechos. ¿no? Al, al, al presidente boris la invitación permanente ¿no? a, a ponerse de lado del pueblo cubano y a tomar acción para, para ayudar a ese pueblo que quiere lo mismo que quiere el pueblo chileno, que quiere vivir en paz, en democracia y en libertad. Rosa, tu padre eh, decía, la noche no será eterna, ¿cuál es el camino para terminar con esta noche en Cuba? Y cuál crees que es el rol ¿no? del pueblo cubano y de la comunidad internacional, y de los que te estamos viendo, lo que te estamos escuchando acá, ¿no? ¿Qué, Mire, qué El pueblo cubano es el protagonista del ¿no? okay. pueblo, nosotros como cubanos somos los protagonistas de nuestra historia, ¿no? Y no estamos evadiendo el papel, eh, no estamos evadiendo el rol, todo lo contrario. ¿no? Y el mundo ha podido verlo eh, en, en los últimos años y sobre todo en el, en el último año. Ahora el mundo también ha podido ver como un millón de personas en las calles de Caracas no da el traste con esa dictadura. Eh. ¿Por qué? Porque es importante el apoyo internacional, el apoyo estratégico, es importante, son importantes las acciones eh, llevadas a cabo por la comunidad internacional para que esa presión, que el pueblo en Cuba, en las calles porque no queda otro remedio, porque no queda otra herramienta, porque el sistema está completamente cerrado para hacer imposible usar el sistema contra el sistema, y es un sistema del terror. O sea, lo único que nos queda a los cubanos es la desobediencia civil, lo único que nos queda a los cubanos es el estilo de Martin Luther King, y ese es el que eh, estamos asumiendo con un camino muy claro, ¿no? con una transición ordenada, con, con una propuesta de plebiscito vinculante, para cambiar ese, ese sistema de manera institucional y de manera ordenada. Pero esto lleva eh, un paso determinante aquí, y es forzar a ese régimen criminal a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Eso se logra en primer lugar con la movilización ciudadana y los cubanos están movilizados dentro y fuera del, eh, del país, pero eso requiere también el apoyo de la y la presión de la comunidad internacional. Hay una pinza entre la que tenemos que poner a, esa, a, a ese grupo de mafiosos que está en el, en el poder en Cuba, y esa presión es diplomática, es política, esa presión es económica, porque tiene intereses individuales económicos en el mundo, en, en el mundo entero, muchos de ellos además o, o en, en casi su totalidad, son intereses criminales, porque son operaciones eh, económicas eh, criminales, y está en las manos de, eh, de, del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Canadá, de cada uno de los gobiernos de nuestra región, hasta el gobierno chileno, el hacerles prácticamente imposible, el continuar esa eh, maquinaria económica eh, criminal. Ese es el rol que tiene que tomar la comunidad internacional en este momento. Además no es un rol nuevo, ¿no? Eso pasó, o, o, o, o, o por lo menos en alguna medida importante pasó, para eh, ayudar al pueblo chileno a salir de la eh, dictadura. Eso pasó para terminar el régimen del apartheid en Sudáfrica. El mundo se unió para ayudar a terminar ese régimen, y son ejemplos exitosos. Bueno, los cubanos, los cubanos queremos lo mismo. Los cubanos queremos derechos, queremos libertad, queremos democracia, y además, además... En estos momentos, en este preciso momento, hacerlo por el pueblo cubano significa hacerlo por todas las Américas. Significa hacerlo por el pueblo venezolano, por el pueblo nicaragüense, por el pueblo boliviano, de ninguno de esas dramas estaríamos hablando sin la acción del régimen cubano y del aparato de inteligencia del, del régimen cubano. Si queremos una, una, una región estable, si queremos una región en paz, si queremos una región libre y democrática, de ciudadanos libres, bueno pues tomar acción solidaria en favor del pueblo cubano es un, es un paso de autopreservación. Rosa María, eh, voy a tomar una o dos preguntitos del público y vamos a cerrar, que yo sé que ahora tenés un, una ceremonia muy importante, así que voy a preguntar, eh, Ana María Hans, Hansen pregunta del público, ¿qué noticias se conocen de la situación que viven los detenidos por las protestas? ¿Hay acceso de la familia o a la prensa a ellos? ¿Puedo tomar las dos a la vez? Perdón, porque sí, realmente tengo que ir. Las dos a la vez. Eh, después. No, esa, esa pregunta. Esa pregunta. Ah, estamos. Ya. Eh, sí, muchas gracias por esa pregunta. Muchas gracias por esa pregunta, porque la, la situación es terrible. Eh, muchos de los detenidos del, eh, del 11J fueron, además, torturados. Algunos de ellos todavía lo son. José Daniel Ferrer, líder. Eh, de eh, una de las organizaciones, en la organización más grande de oposición dentro de la isla, también uno de los líderes de, de Cuba decide, estuvo, por ejemplo, 35 días desaparecido dentro de eh, la prisión sin conexión ninguna eh, con, eh, con su familia, que lo pudo ver después durante dos minutos, estuvo en huelga, está en una celda tapiada, está sometido a torturas psicológicas, a ruidos constantes y esto es... Eh, y esta es la manera en que tratan a uno de los presos políticos más reconocidos dentro, eh, eh, dentro de la isla en este, en este momento. Estamos hablando también de niños, 16, 17 años, condenados hasta 8 años de eh, prisión de mujeres, de al menos 130 mujeres, que están eh, en estos momentos también eh, condenadas por haber salido a la calle gritando libertad, una de ellas, Sailina eh, Barro. In, que fue llevada directamente desde la sala del tribunal hacia la cárcel de mujeres encadenada de pies y manos. que hizo Saylí? Saylí fue al día siguiente de las protestas a la estación de policía a preguntar por los desaparecidos del de día anterior. Por esa razón está condenada a ocho años de eh, privación de libertad. Su padre, Félix Navarro, otro líder opositor, está condenado a nueve. Estuvo con él en la estación... De, de, de policía, el terror que están viviendo eh, estos, eh, estos héroes del pueblo cubano y sus familias es, eh, es constante y es extremo, y además son todo el tiempo utilizados también por el régimen cubano como, eh, como, moneda, eh, como moneda de cambio, es, eh, es, es, es, es realmente... Una, una situación insostenible, es una situación humanitaria para cada una de estas familias, eh, para cada una de estas familias también, eh, y es una de las razones por las cuales urge el apoyo de la comunidad internacional. Muchas gracias, Rosa María Payá por haber venido hoy con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los miembros de la Red Libro, también que nos apoyan y hacen posible este periodismo. Así que, bueno. Eh, Terminamos, nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Conversaciones del Libro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, gracias a todos ustedes. El Libro, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libro.